Hola, ¿qué tal? Esta es una serie de, de respuestas para responder a unas preguntas que me hizo la compañera Nadia. Y pues nada, vamos a, a darle. La primera pregunta es, ¿cómo definen su organización ideológicamente? Estamos hablando de, de los anarquistas. Y bueno, primero yo creo, me gustaría como acotar que, que no entendamos que el anarquismo es una organización, ¿no? Son múltiples, son muchas ramas. Y, y pues bueno, hay anarcofeminismo, anarcoecologismo, anarco... Hacking. Hay múltiples ramas de, del anarquismo, entonces no podríamos hablar de una organización, ¿no? sino múltiples, que pueden estar unidas eh, por, digamos, por la simpatía, por la afiliación a un solo ideal, ¿no? de, de qué es el anarquismo, y en general creo que todos los anarquismos, todas las ramas, entienden que, que anarquía es una filosofía sociopolítica, eh, Incluso ética, que está en contra del autoritarismo, ¿no? En contra del autoritarismo del capital, del Estado, del patriarcado, incluso de los propios humanos que ejercemos sobre otras especies, ¿no? Que sería como el, el anarco-veganismo, por ejemplo. Entonces, todas estas especies están en contra de los diferentes autoritarismos y tienen algunos pilares éticos, por ejemplo, el apoyo mutuo, la solidaridad, eh, la autogestión, mmm, la no sé, la, la afinidad selectiva y, pues no sé, todos estos valores que definen el anarquismo, entonces yo creo que esta es una de las cosas que definen a nuestra organización ¿no? ideológicamente, estos ideales, y cada uno puede incluso tener algunas eh, diferencias, ¿no? por ejemplo está el anarquismo primitivismo que está en contra de la tecnología, y está el anarcohacking hacking eh, que está a favor de la tecnología, ¿no? del uso, de la, ...de la tecnología, pero no entendemos tecnología como las computadoras, los teléfonos, X, Y, Z... ...sino la tecnología entendida como cualquier modificación que se pueda hacer. Por ejemplo, si nosotros modificamos una bicicleta, pues ahí hay un hacking, ¿no? Si nosotros modificamos una lavadora para hacer que funcione con, eh, con la misma bicicleta... ...pues ahí hay un hacking, es el hacking de objetos, ¿no? Es modificar los objetos para mejorarlo. Entonces, a veces el hacking se entiende como... ...ah, te voy a robar tu contraseña, voy a entrar a la computadora... Y no, o sea, sí es, tiene que ver, está involucrado, pero no es solo eso. Entonces hay muchos movimientos y creo que todos se definen por esos pilares. Pues no, o sea, voy a hacer uso de las computadoras, de, la, de las bocinas, de las bicicletas, pero es con un fin ético, ¿no? con el fin del apoyo mutuo, de la solidaridad, de autogestionar, de la autonomía. Estos son los pilares ideológicos que vas a encontrar en todas las, las organizaciones, ¿no? que son muchísimas, en el mundo, en América, en México, en la Ciudad de México... Incluso por, eh, por delegaciones puede haber múltiples organizaciones anarquistas. ¿no? La siguiente pregunta es: ¿qué es un contingente anarquista? Eh, entiendo que la pregunta está ubicada en el contexto de las marchas en la Ciudad de México, la del 26 de septiembre y la del 2 de octubre. Entonces, en este sentido, pues, vamos a entender el contingente como un, un bloque de, de compañeros anarquistas, que es, puede ser también conocido como el Black Bloc. ¿Y qué tiene este Black Bloc? Eh, particular, pues, son compañeros que están vestidos de negros, que no se les identifica la cara, los famosos embosados o encapuchados, eh, que, pues, pueden tener múltiples objetivos, ¿no? ¿Qué pasa con el anarquismo y estos contingentes? Que es, a diferencia de otros contingentes que tú los ves, que dices, ¡ay, ahí va el contingente de la UNAM, ¿no? Ahí va el contingente del Poli, de, o de la UNAM de la prepa tal, o del CCH tal, <risa> los anarquistas no funcionan así, que digas, ay, va el contingente de tal grupo feminista, o de tal grupo vegano, o de tal grupo insurrecto, no funciona así, a veces incluso en la misma marcha no todos los compañeros se conocen entre sí, eh, nos conocemos entre sí, pero tenemos alguna selección o una afinidad de ideas, que eh, puedes ir a hacer pintas, ir a pelear con la policía, ir simplemente a marchar, ir a repartir volantes, algunos eh, a lo mejor piensan por, digamos, en la acción directa o la propaganda por el hecho, que son dos conceptos de, del anarquismo del siglo XIX. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Bueno, acción directa significa pues ir tú mismo sin intermediarios a resolver tus problemas. ¿no? Por ejemplo, si nosotros sabemos que hay gente en la calle que no tiene para vestir o para comer, pues la acción directa sería ir a tomar el vestido o ir a tomar la, la comida, ¿no? como decía la compañera Emma Watson. Eh, y la propaganda por el hecho... De, es un concepto que se ha ido transformando, pero que tiene mucho que ver con, más allá de repartir panfletos o de hacer cosas que sean las acciones las que hablen, ¿no? Entonces, digamos, la propaganda por el hecho, o la propaganda de la acción directa es ir a, a romper tal lugar, los vidrios de tal lugar, y tomar la mercancía para expropiarla, ¿no? Digamos, entendemos por expropiar que la mercancía, la que sea, en el sistema capitalista, ha sido socialmente producida por trabajadores, es decir, no por burgueses, no, no por el capital en sí, el capital en sí no produce nada, sino son los trabajadores los que transforman las materias en mercancías. ¿no? Entonces, tomar estas mercancías a las cuales se les ha subido un precio, además la plusvalía de este producto, no se queda para los trabajadores, sino que se queda para los dueños del capital, es un acto de justicia, ¿no? de acción directa, de propaganda por el hecho de reapropiar estas mercancías que han sido robadas prácticamente a los trabajadores porque no se les... no... el valor de este producto en el mercado no regresa a íntegro a los trabajadores, ¿no? Sino que les regresa una parte y, la, y el excedente de ese producto regresa a los patrones. Entonces una forma de repropiar este producto que nos ha sido robado por medio de diversas dinámicas capitalistas, por ejemplo, como puede ser la del salario, pues es tomar el producto y dárselo a quien lo necesite, ¿no? Que un claro ejemplo es, por ejemplo, tomar unos libros a los cuales se les ha subido mucho el valor y además se les sube el valor con otras, como eh, llamarlo, de legales, que es, por ejemplo, el derecho de copia, el derecho de distribución, que, que pues es eso, no es el Estado defendiendo los intereses de los capitalistas y es tomar esos libros y repartirlos, ¿no? O, o yo necesito ese libro y lo tomo. Eh, que pues a lo mejor más adelante vemos cómo, cómo, cómo funciona la lógica ética, la ética de ese pues sí, ¿no? de ese, ¿cómo llamarlo? Como de este acto. Eh, la siguiente pregunta, ¿has participado en protestas? Sí, ¿en cuáles? Uf, en, en las de Ayotzin, las de octubre, cuando hay eh, conflictos en otros lugares, por ejemplo, que hay que ir a protestar a la embajada de Estados Unidos por tal compañero, o cuando hay que ir a por tal portal de reformas, cuando hay que ir a entregar productos... Eh, por ejemplo, donde es pues, el paso de migrantes allá por la Echería en el Estado de México, cuando hay que ir a Tijuana, a la frontera, a protestar porque están maltratando a los compañeros que vienen de Centroamérica, del Caribe, incluso de otras partes del mundo. O sea, he eh, participado en diversas protestas, algunas han sido más tranquilas que otras. ¿Cómo se organizan para las manifestaciones? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad, los modos de protesta, respuesta ante actos policíacos, como encapsulamiento y uso de gas pimienta? Bueno, como, como mencionaba, en, digamos, en el mundo anarquista, en el mundo, hay una cultura que es la del Black Block, que es la de cubrirse la, la cara para no ser identificado por cámaras. ¿no? Eh, principalmente pues eso para evitar eh, recriminaciones tiempo después. Por ejemplo, me acuerdo mucho del caso de un, de un compañero de filosofía y letras que se llama Sandino, que se le capta ahí en unas cámaras lanzando una molotov o algo así, al parecer lo, lo levantan arbitrariamente, lo, les, lo secuestra el propio Estado y cuando lo secuestra eh, aparece un día después, se, se sabe que se ha sido llevado a las, las oficinas del MP y unos días después sale en Aristegui Noticias, el compañero se le identifica porque no iba bien embosado, ¿no? Entonces este tipo de, de estrategias, de ir encapuchado, de ponerte la, la playera, ya sabes, pues funciona para eso, como para no ser identificado, tanto por otras personas que te pueden señalar en el momento, como haces, ah, o si sí, es el que estudia en tal lugar, como para no ser identificado posteriormente, ¿no? ¿Cómo nos organizamos el Black Block? Pues yo creo que es complicado, yo creo que en la Ciudad de México en particular, los grandes grupos como los que se ven el 2 de octubre, la del 26 de septiembre, yo creo que no tienen una coordinación, no tenemos una coordinación, una estrategia única, ¿no? Yo creo que hay grupúsculos, tú te juntas con tu grupo de amigos a los que les tienes confianza o puede que no sean tus amigos, sean tu grupo político de trabajo y tienen una acción concreta, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, estoy en contra de la comida de McDonald's. Entonces yo me junto con mi grupo de amigos y la acción es ir a pintar, a pegar pósters a hacer stencil, lo que sea. Y yo tengo mi, mis protocolos de seguridad con ellos, es decir, si algo, tener los números de todos, ¿no? tener contactos de emergencia por si se llevan a algún compañero, pues saber um, a quién ubicar, ¿no? por ejemplo, ubicar a su esposa, a su hermana, a su prima, a su amigo, su, a su mamá. Entonces todo ese tipo de cosas nos, nos ayudan, ¿no? como tener la red de contactos, pero también pues yo creo que es la, la de no dejar llevarse al compañero, ¿no? o sea, si alguien está jaloneando, digamos, un policía, pues es no, no dejar que se lo lleven. Eh, la otra que yo creo que también quita mucho tiempo es pararte a contestar preguntas ¿no? si tú estás pintando y la gente, oye ¿por qué pintas? que esa no es la forma de protestar y tú te paras a, a contestarle a la persona pierdes mucho tiempo que es tiempo en el que la gente te va a estar tomando fotos la gente, eh, tiempo en el que se te va a acercar la policía entonces yo creo que lo más conveniente en este tipo de casos es, es no pararse ¿no? Es, es actuar, eh, hacer lo que tengas que hacer y seguir ¿Cuál es la, la otra en ta, ante encapsulamiento Yo creo que cuando tú sabes que, porque lo sabes, pues no te encapsulan, eh, y no te das cuenta, no te das cuenta cuando se está dando el proceso de encapsulamiento que generalmente dicen las bocacalles, eh, o en las calles que, eh, que no tienen salida, digamos, se forma el perímetro del policía donde no te van a dejar salir, y pues eso, la mejor opción es que la gente tenga tu contacto, llamar y decir que, pues eso, ¿no? que estás encapsulado, y muchas veces ayuda a que haya alguien fuera de la acción, es decir, mientras alguien está en esta calle haciendo algo, lo mejor es que haya otra persona fuera de la acción, por si los detienen o lo que sea, esta persona pueda salir, no, no esté encapsulada, no se la lleven los policías y pueda dar parte de lo que pasó, que, que se grabe es muy importante que, que entre compañeros se grabe para, pues para señalar las acciones arbitrarias, ¿no? por ejemplo, compañeros que a lo mejor fueron a repartir propaganda y también los agarran, pues es importante tener evidencia fílmica de que lo que está pasando, pues no, lo que le está pasando a ese compañero, pues es injusto, ¿no? es arbitrario, que justicia, pues que, que es lo justo, ¿no? es, es un debate eh, modos de protesta, es que hay muchísimos modos de protesta y como, como te comentaba al principio pues es complicado decir, este es el modo, ¿no? romper vídeos es el modo porque hay muchísimas formas de protesta. O sea, la acción directa no solo es ir a romper vidrios, a pintar, a pelearte con la policía, ¿no? La acción directa, por ejemplo, es, oye, en esta comunidad no tenemos biblioteca, pues entre todos nos organizamos para condicionar un lugar, para meterlo de libros, para cuidar el lugar. Eso es acción directa, ¿no? No esperar que el gobierno te brinde el lugar, no esperar que ninguna editorial te regale los libros, no esperar que haya una empresa que contrate el personal, no, la acción directa es ir y hacerlo tú. Eso es una forma de protesta. Eh, igual en este sentido por ejemplo el grabar lo que está pasando es una forma de protesta el auxiliar a los compañeros de manera médica por ejemplo la, el famoso marabunta que no son anarquistas pero digamos estos eh, bloques de ayuda médica pues es una forma de, de protestar pues ¿no? bueno respecto al uso de gas pimienta eh, no me queda muy claro si es el uso de gas pimienta de nosotros hacia otras personas o de la policía hacia nosotros Obviamente de otras personas, nosotros creo que cualquiera rechazaría dicha acción, además de quedar muy buen. Y el uso de gas pimienta o incluso de otras herramientas, por ejemplo, estos, estos aparatitos que dan toques eléctricos, yo creo que es válida la autodefensa, ¿no? Eh, en el sentido de que pues, no a nadie le gusta tener que ir a perder su tiempo dos, tres días en el MP, lo que descargan pruebas de que tú fuiste o no fuiste porque lo hiciste. O sea, estas herramientas se usan porque te están atacando pues ¿no? no creo que la gente vaya por ahí echando gas pimienta por puro gusto no Creo que es, un, es una herramienta de autodefensa en este sentido eh, ¿Cuáles son las acciones de protesta que toman? Bueno ya te mencioné algunas y si tenemos algún fundamento Pues sí, o sea cada, cada acción tiene algún fundamento no Algo que yo noto mucho en las protestas digo, los medios de comunicación que hablan sobre las protestas de los actos anarquistas y en la gente en general, es como adjetivizar y menospreciar, ¿no? Por ejemplo, que lo que hacemos es de vándalos, o que la mayoría de actos son de gente joven, o, o que no sabemos lo que hacemos, o que, pues eso, ¿no? Entonces, pareciera lo hacemos solo por el placer de destruir y yo creo que hay parte de eso sí, yo creo que hay una, hay una identidad ahí eh, pero yo creo que yo no puedo hablar por todos ¿no? ni creo que nadie pueda hablar por todos de por qué cada uno hace lo que hace yo creo que hay algunos ejes como los que ya te comentaba ¿no? los de expropiar la mercancía los de dar un mensaje y adueñarnos de las paredes para dar un mensaje a la gente que, que va marchando lo de pelear con la policía porque te están cortando tu tu libertad, ¿no? De poder manifestarte, de poder marchar. Y habrá gente que diga, bueno, sí, pero esas no son las formas de protestar, ¿no? ¿Por qué no solo cargas tu cartelito y ya? Bueno, porque exactamente esas no son las formas de protestar. Hay muchas formas de protestar, ¿no? Nadie tiene el monopolio de cómo se protesta mejor. Entonces, en este sentido hacemos uso de las eh, estrategias históricas que diversos movimientos han tenido, pues en la Ciudad de México, en Latinoamérica, en Asia, en África. Estas formas de protestar violentas, de acción directa. Eh, suelen ser las que tienen más impacto y claro, ¿no? O sea, tú en las noticias no ves, ah, esto fue una marcha pacífica y se habla cuatro o cinco días, ¿no? Sobre la marcha pacífica, ¿no? O se habla sobre la, los actos violentos que, insisto, o sea, es, es complicado decir que una misma persona o un mismo grupo hace los, todos los actos violentos, ¿no? Habrá compañeros que digan, bueno, yo voy y marcho y rompo vidrios, pero no reparto propaganda, o yo reparto propaganda, pero no pinto, o yo pinto, pero no peleo con la policía, o yo peleo con la policía o sea, tú puedes tener diferentes acciones en la misma marcha y ir en el mismo contingente porque sabes que el contingente te agrupa que no va a dejar que te, lle que te lleven y que además te va a dar este respaldo, digamos para que tú puedas hacer estas acciones eh, en este sentido, también cabe la duda de si, si los compañeros son o no son provocadores yo creo que no son provocadores eh, y más bien provocadores sería hacer otras cosas no por ejemplo que tú ves que constantemente durante años las marchas siempre son contra las grandes empresas, ¿no? Contra los Hilton, contra los bancos, contra, eh, no sé, contra las grandes sedes de gobierno, contra una embajada, contra una secretaría. Y de pronto ves que alguien vaya y ataca un puestecito de, no sé, una tiendita, no tendría sentido, ¿no? Como estos actos de, de la clase trabajadora contra la clase trabajadora, a mí me parece que eso no sería un acto anarquista y que tampoco son anarquistas. Pero si tú me dices, bueno, es un grupo de, de personas que está contra un OXO, bueno, ahí sí me parece, porque tiene este, eh, esta característica, este elemento simbólico de que la violencia no va contra el chico que está atendiendo el OXXO o la chica que está atendiendo el OXXO, sino va contra la empresa OXXO, ¿no? Que claro que la, la, una cosa que se discute mucho es, bueno, pero tú no vas a tumbar al sistema capital, al Estado eh, rompiendo un oxo, rompiendo una tienda de Zara, de, de estas tiendas transnacionales, no, claro que no, nosotros tampoco somos tontos, pues la, los compañeros que realizamos estos actos sabemos que no vamos a tomar el, el Estado, el capital, el patriarcado, el especismo con estos actos. Pero sabemos que en estos actos hay un acto de identidad, que nos da identidad entre anarquistas, que, que nos reivindica, que canaliza nuestra furia, pero que además es una muestra de que te puedes empoderar, pues no o sea que por un, por un momento, por un día, por unos minutos, es la rabia de la gente la que la que manda, ¿no? la que canaliza, la que focaliza todo. Y creo que en este sentido es una herramienta muy poderosa, es, otra vez es la propaganda por el hecho, es decir, eh, la gente organizada puede tomar las tiendas, la gente organizada puede expropiar el producto, la gente organizada puede señalar que tal empresa no es bienvenida, que tal forma de gobierno, que tales personajes no son bienvenidos, no son aceptados, que las marchas pacíficas no tienen en esencia, ¿no? o que los, los argucias legales no tienen no tienen ese poder mediático, ese punch mediático, eh, que yo le llamaría así, ¿no? Más bien es una estrategia eh, mediática por parte de los compañeros, es decir, ¿cómo hacemos llegar un mensaje a, con los medios capitalistas? Pues eso, ¿no? O sea, vamos a poner las pintas, eh, vamos a romper tal acto, vamos a dar tal discurso y los medios nos van a grabar, van a ser ellos los que den nuestro mensaje, ¿no? Y me parece que también en ese sentido esa es un, parte de la justificación. Pero, insisto, otra vez, es la parte de la justificación que yo daría, ¿no? Tendríamos que preguntar a los diversos compañeros como por qué hacen los actos. Tal vez habrá alguien que lo haga incluso como un acto de, de venganza, ¿no? De justicia restaurativa, como, oye, a mí, ¿sabes qué? Yo trabajaba en tal tienda y en tal tienda me explotaban, pues ahora va mi venganza, ¿no? Que, pues siempre está esta onda de, ay, pues están asegurados y no importa. Pues sí, no es, están asegurados, pero, pues yo creo que es un golpe, ¿no? Como, no vas a tener como la la quietud o la, ¿cómo se llama?, la complicidad de mi silencio, de mi pasividad, entonces, pues tú sabes, ¿no?, eh, a lo que te atiendes y te metes con los trabajadores. Mm, la siguiente pregunta es, que, ¿qué postura tienen ante el encapuchamiento? ¿Es legítimo, no?, ¿y por qué? Bueno, pues más bien, eh, me gustaría como platicar qué entendemos por legítimo, ¿no?, si entendemos legitimidad, algo que está aceptado por todos, por ejemplo, ah, pues sí es legítimo que las mujeres hagan uso de su cuerpo, pues sí, eso es legítimo, es su cuerpo, ¿no? Eh, ahí no hay no hay dudas, bueno, sí hay algunas dudas. Eh, y Respecto al encapuchamiento también, si sí es legítimo, ¿no? pues ¿Legítimo para quién, no? ¿Legítimo para qué? Para la gente que se encapucha, que no quiere perder su libertad, que no quiere perder su dinero, que no quiere perder su sus ánimos, su fuerza emocional, pues sí es legítimo, te encapuchas, haces lo que tengas que hacer y Sam se acabó, eh, tal vez para la gente que, que no está de acuerdo con estas formas de protesta, pues no, no es legítimo que te tapes la cara, porque hay otra gente que no se tapa la cara, ¿no? entonces volvemos eh, a la idea de que solo debe haber una forma correcta de, de luchar, que es legítima y que las demás son ilegítimas, pues yo creo que no, más bien la gente pues puede tener diferentes ideas, ¿no?, y pertenecer a diversos grupos. Obviamente, por ejemplo, si yo fuera policía, pues para mí no estaría correcto que los otros se encapuchan, porque me han lavado la cabeza durante muchos años, que la gente que usa capuchas está mal, ¿no? Y es extraño porque ves, por ejemplo, los reportajes de los policías entrando a Tepito y se encapuchan, ¿no? Entonces, como, men, tú también te estás encapuchando, ¿qué está pasando ahí? Y es obvio, pues eso, ¿no?, que la capucha es un, es un recurso para proteger la identidad, y además hay una frase muy bonita que me, que me gusta, ¿no? que dice, la, la capucha nos iguala en la lucha, pues eso es cierto, no, no que para bien y para mal, no o sea, en estos actos todos somos iguales, pero en el mismo acto, en este, en este ser igual, pues no diferencias quién está haciendo qué. no Por ejemplo, si tú ves que alguien está, por ejemplo, robando a la gente en la marcha, tú te darás cuenta que esos no son anarquistas, ¿no? porque eso no va con el anarquismo, ningún anarquista justifica robar a, otro, a la clase trabajadora. Entonces es como, oye, tú no estás expropiando nada ahí, más bien eso es un robo, y a ti robar a la gente que te diferencia de robar el robo que hace un banquero. Entonces eh, es un problema, pues, ¿no? Que yo creo que se nota, pues en, lo, en los mismos actos se nota. Eh, ahora sí que lo que haces habla mucho de ti, yo creo que en, en los bloques anarquistas nunca se da esto. Eh, ¿Hay diferencias entre las organizaciones anarquistas y un grupo de choque? ¿Cuáles? Pues sí, yo creo que hay, hay bastantes. La principal, pues obviamente, es eh, el grupo de choque, el choque contra quién va, ¿no? Eh, o contra qué cosas van y los anarquistas contra qué cosas van. Grupo de choque, el más claro ejemplo, pues son los porros, ¿no? Pero que han existido a lo largo de la historia, desde los halcones hasta los infiltrados eh, en organizaciones sindicales o en organizaciones sociales, ¿no? El típico... Evento donde alguien se está reuniendo y llega un grupo de choque a romper o donde hay una organización de trabajo, no sé, de taxistas, de bicitaxistas y llega alguien a pegarles, ese es un grupo de choque, ¿no? Que generalmente no van encapuchados, eh, es, es curioso, las noticias que yo he visto de estos grupos de choque, esa gente no suele ir encapuchada porque no temen a las represalias, ¿no? Porque generalmente están auspiciadas o están respaldadas, protegidas por al, alguien con algún puesto, con alguna jerarquía que los manda, ¿no? Que eso es un decir, pues, o sea, los grupos porriles fu funcionan verticalmente, ¿no? A diferencia de los grupos anar anar anarquistas, que funcionamos de manera horizontal, donde no hay jefes. En los grupos porriles hay una jerarquía donde tú respondes a uno o varios jefes. Eh, y entonces, digamos, está la base, que suele ser la carne de cañón, ¿no? O sea, en los grupos porriles, si atrapan a alguien, si lastiman a alguien, si matan a alguien, el grupo porril no suele, o el, el, el jerarca máximo no suele salir a la luz para respaldar a este compañero, ¿no? Bueno, no es compañero, a este porro. Y en el anarquismo funciona diferente. Si atrapan a un compañero, eh, horas después vas a ver que el MP donde está este compañero ya está rodeado por otros compañeros anarquistas, ¿no? Que van a pagar la fianza, que se van a cooperar, que van a hacer presión mediática, que van a hacer presión social, presión política por sacar al compañero. Los grupos porriles no funcionan así, ¿no? Los grupos porriles, eh, de la misma forma, tienen otras formas de actuar, ¿no? Por ejemplo, lastimar a las personas, eh, que no son la autoridad, ¿no? En este sentido los grupos anarquistas generalmente siempre están lastimando o pegando a la autoridad, ya sea el granadero, ya sea la institución, incluso un político, ¿no? Que es histórico, pues, o sea, los atentados contra políticos o contra altos puestos son, uf, pues, desde que surge el anarquismo, ¿no? Ha habido reyes, bueno, no reyes, eh, presidentes muertos, minist ministros muertos, eh, o atentados contra estos ministros, contra grandes capitalistas que es parte de la historia del anarquismo, ¿no? de las herramientas del anarquismo del siglo XIX, de principios del XX, y que me parece que aún se retoma, pero es, es diferente, ¿no? O sea, un grupo de choque va contra la gente de base, ¿no? Y el grupo anarquista va contra las jerarquías, contra las cúpulas, contra lo, lo simbólico de esta autoridad. El grupo de choque tiene jerarquías, es vertical, el grupo anarquista es horizontal, ¿no? Eh, el grupo de choque no, no sabes claramente cuál es su reivindicación, no nunca dejan pintas, nunca dejan folletos, eh, solo llegan, golpean y se van, ¿no? y además golpean o lastiman a matar, eh, con navajas, con petardos, y entre los grupos anarquistas no suele ser común, aunque se puede darse el caso de que se usen petardos, por ejemplo, por ejemplo, el uso de, de pistolas, de, de cuchillos no suele ser común, o yo creo que es la anomalía, las manifestaciones masivas, ¿no? A lo mejor un petardo, a lo mejor estos cohetes estos o estas bengalas que, que sacan, sacan luz y humo de colores, me parece que es común, pero ya armas para lastimar y matar a alguien más, me parece que no, no es la, digamos, la, la norma, ¿no? Lo común. Hay excepciones, por ejemplo, las famosas molotov, que. o las molochas, que me parece que son un caso particular de grupos particulares, eh, de compañeros por ejemplo que tienen una tendencia que se llama insurreccionalista ¿no? que, que sí creen que la violencia es un medio ¿no? para conseguir otras cosas que en ese sentido de legitimidad a mí me parece legítimo ¿no? que los compañeros tengan y desarrollen sus propias formas de lucha, sus herramientas, sus armas de lucha eh, esos es autogestivos eso son autónomos y me parece pues eso, ¿no? que, que se lo han ganado es legítima su lucha y, y pues eso, pero creo que en lo general los compañeros no suelen usar las, las molotov en todas las manifestaciones ¿no? no creo que sea lo común, me parece que igual que son excepciones eh, no las rechazo ni nada, pero me parece que no es lo común entre los compañeros anarquistas y entre los grupos de choque sí eh, suelen ser cosas que siempre están presentes además de que es muy común que un grupo de choque se enfrente con otro grupo de choque no por ejemplo, el claro ejemplo son los porros entre grupos anarquistas no suele ser común que un grupo anarquista a otro grupo anarquista, ¿no? Eh, que claro que hay problemas a lo interno, entre asociaciones, entre individuos, pero no vas y te encapuchas para golpear a, al miembro de otra de otra asociación con el que no estés de acuerdo, ¿no? Entonces creo que estas son diferencias así a simple vista, ¿no? Y las otras pues son las ideológicas, ¿no? Entre, entre porros pues no hay...